Escuchando desde muy tempranito, muy buena música brasileña, en ocasión justamente del Bicentenario del Brasil con imágenes del Brasil, pero eh, vamos a seguir con muy buena música, ¿sí? Y ya seguramente muchos eh, se van a poner muy contentos porque Festi Jazz ya está latiendo en La Paz, lo decíamos hace un rato, eh, ha habido el inicio anoche, justamente se arrancó anoche, vamos a ver unas imágenes, por favor, eh, de lo que fue justamente la presentación. Eh, recojo un título, no me acuerdo si de página o de la razón, que decía, eh, eh, de mujeres para mujeres, una cosa así, ¿no? Hicieron un juego justamente. Canto, por... ah, bueno. eh, sí, hicieron un, un juego ahí con palabras, ¿no sí, cierto? es cierto?, para para dar a entender que anoche fue un tema de mujeres, ¿no? Vean ustedes, ahí está justamente, las, las cantantes están a, en, la, en la fila de adelante y detrás las eh, ejecutantes de los instrumentos musicales. Fue una fiesta que se vivió anoche en el Cine 6 de Agosto, aquí en la ciudad de La Paz, dando inicio a la trigésima quinta edición del Festi Jazz. Eh, qué fácil decir, treinta 30... 35 y 35 veces hubo Festi Jazz. qué fácil decirlo, hay que estar ahí para hacerlo, ¿no? Eh, a propósito del hacedor del Festi Jazz, eh, queremos saludarlo, agradecerle que se haya tomado unos minutitos, me imagino está correteando como loco de allí para allá, conociéndolo como es eh, Walter, obviamente, sin duda que es así. Walter Gómez, eh, eh, ¿cómo estás Walter? Bueno, primero te, te saludo, te doy la bienvenida, una alegría volver a saludarte, reencontrarte. Sí, amigo, gracias, felices, No es un año de celebración para nosotros cumplir... 35 años, según bueno, el 87 cuando iniciamos este, este sueño Choyaz, ya jamás pensamos llegar a, a estos momentos, ¿no? Pero es, eh, yo creo que es una historia muy llena de, de anécdotas, llena de momentos que te superar adversidades, llena de... Pero son más eh, recuerdos gratos los que podemos eh, acumular. sí. ¿Cómo que... que no? ¿Cómo que no? Eh, Walter, eh, tú decías año 1987. Agosto del 87. Agosto del 87. Sí. ¿A quién se le ocurrió la locura de, de hacer era... esto? ¿Cómo empezó? Éramos tres agrupaciones. Semu Boss Jazz. Estaba, claro, que con, con Lillén, Latin Jazz, que era con Carlos Daz, Edgar Bustillo. Y había Quinta Estación, también un grupo que que estaba con Eduardo Jara era un momento muy interesante la música y no había un, un espacio de encuentros dije haremos un, un festival fue con Edgar Bustillo que hicimos la primera versión del Festillaz y bueno inclusive con la con la intención de tener un espacio de encuentro no Donde dónde poder, lo hicieron ¿Cómo fue en, en, el, en la casa en el modesto San Ginés en el la, modesto la, San Ginés en la casa de la cultura esa eh, fue la cuántas primera? funciones hicieron fueron tres días. Tres, tres días, días. Un grupo por día. Pero 20, uno no, por día. Sí, sí, un, uno grupo, un grupo por un día. día. Sí. Ese fue el primer. Esa fue, fue la, primera, la primera versión. Creo que ni siquiera tenía el nombre ya de, de Festillas. Fue nuestro primer festival. Fue el, el arranque de esta historia. Ya. Ya en el 91 ya es el nombre de, de Festillas, La Paz Festillas. Y bueno, fueron, no, fue, no, no fue muy regular en cuanto a su cronología. ¿no? Era, era en cualquier mes del año. A veces un año sí, a veces no, otras veces, no, veces dos momentos. Pero ya desde el 2001 nos organizamos porque. Vimos que, por un lado, había invitados internacionales, había músicos del exterior que les interesaba venir a Bolivia. Eso ¿no? a partir de 2000. No, y entre el 87 y el 2000. Claro, no. Entonces, pues, venían y entonces dijimos, empezaremos a tener una relación con ellos y los juntaremos en un solo momento. Entonces, fue el 2001, donde el 12 de, de septiembre de 2001 hicimos la primera versión. Fue un momento rarísimo, porque un día antes se cayeron las torres. O sea, el 11 de septiembre se caen las torres y al día siguiente empezamos el festival. No sabíamos quién llegaba, quién no llegaba. Y de los eh, cinco invitados internacionales, llegaron cuatro. Solo no pudo salir el grupo de, de, de España, vaya, porque cerraron aeropuerto fue, fue un momento, como los momentos locos que ve el planeta en todo tiempo. Seguro que sí. Eso, y, eso eh, hace más de 20 eh, años. claro el 2000, eh, Teatro municipal ya, ¿no? Sí, en el municipal ya lo hicimos. Desde, desde ese momento ya iniciamos una época regular. Yo creo que es, es conveniente que cuando tienes alguna iniciativa cultural, fijes un momento del año, porque... Eso permite a tus invitados organizarse. ¿sabes? Bueno, vamos, a, vamos a ir a La Paz en septiembre. Entonces, porque Correcto. Si no sabes cuándo va a ser la próxima versión, no, no te da. Entonces eso nos permitió, en los mejores momentos, hemos tenido hasta 15 invitados internacionales. Hemos hecho Circuito La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosita, Tarija. ¿Qué año fue eso? Eh, entre el 2009, 2012, 2013. Era, era así, 5, 6, 7 ciudades, y esa cantidad de grupos. El 2007 fue el único momento que cortamos el festival, dijimos, porque vimos que estábamos equivocados porque funcionaba muy bien, invitados internacionales de lujo, pero nuestra propuesta local era La Paz Jazz Trio, La Paz Jazz Cuarteto, La Paz Jazz Quinteto, y todo era hacer eh, tu real book, hacer eh, covers, de, de una manera, no era, era, no, no, era, no, era, no era el aporte musical que estábamos esperando, dijimos que se acabe el festival, y ahí replanteamos la historia y dijimos, bueno, vamos a, vamos a reinventarnos, pero el tema de composición va a ser un tema central. Y desde 2008 retomamos la condición para que participen las agrupaciones que tengan material propio y hoy día en La Paz hay 35 agrupaciones componiendo grupos que trascienden nuestras fronteras, recién Carlos Fischer ha llegado de una, de una gira por España y por... Gran valor pues, Carlos No, Fischer. no, Carlos es... Extraordinario. Es, sí, es un trabajo serio, comprometido, entonces eso es lo gratificante, igual Eber Peredo y Tincho Castillo también fueron a un festival de Francia, y decimos, ya, ya tenemos alguna relación también con los festivales de, de Europa que nos abren las puertas para los grupos, y, los, y ahora ves los conciertos de grupos locales, invitados, ya no es esa diferencia abismal de los, de los 2000, de 2005, entonces es, es, yo creo que es motivo de, de ser Celebración, de alegría, que, que el movimiento boliviano de jazz está consolidado. Seguro que sí. Eh, mucha gente suele decir que esta es música elitista, ¿no? Es música así que, que no, que es sí. para ciertos círculos reducidos de personas. Eh, en estos 35 años, bueno, 34, ahora este que está en desarrollo, 35, ¿cuánta gente habrá asistido? ¿Cuánto público habrán tenido? Ni idea, ¿Te animas ni idea. a calcular? No, hemos hecho algunas evaluaciones porque no solamente son los teatros, tenemos también el tema de formación que son los talleres, claro. conciertos abiertos que eran la Feria Dominical, la session jumps, pero, claro, las Session El ¿no? Alto, que es un escenario increíble. Entonces, ya. a nivel. en, Ibero, en La Paz, en el, para esta versión, tenemos 49 conciertos, 35 agrupaciones. 49 que hay, con, conciertos, sí. En bueno, La Paz. No, en el, en, el la paz, en el país. La Paz, que paz cochabamba Santa Cruz y ya. El Alto. Y la grata coincidencia es que son 35 grupos que están participando en esta, esta celebración, 35. ya, ya ah, cerramos? Buenísimo. Sí, sí, está, esto, esto es muy... Entonces, es no, cuantificar es difícil, pero en esos circuitos de, de, de, de, de siete... Circuitos... Ah, te voy a dar un dato para que veas también, a veces uno tiene que saber entender las señales de la vida. el momento de la pandemia, el 2000, cuando fue un momento igual delicado, complicado, donde uh -huh. se vivía debajo, de, detrás de la ventana, tuvimos el primer concierto presencial, el 2000. En medio de la pandemia. El ¿En medio 2020. De... No, el 2020? No, en el 2020. En medio de la locura, y lo hicimos en el teleférico. Y armamos tarimas así para cuatro personas así con el distanciamiento y lo transmitimos por streaming, 280 mil personas de alcance. ¡Qué bárbaro! Entonces, fue la, entonces yo, sí, y los conciertos virtuales que tuvimos en el 2000, el más bajo fue de 35 mil y la mayor asistencia fue de 70 mil. ¿En 2020? En 2020, el año más, más, eh, más complicado, pero eso es lo bueno, que de alguna manera eh, lo, lo, lo, lo rescatable de, esto, de esta época de pandemia es que hemos ganado... Gente en el exterior que sigue el festival y que aprecia la música. Esta versión la estamos documentando en multicanal y la estamos filmando. Vamos a reeditar y en octubre vamos a hacer una transmisión ya virtual para la, la gente que se ha ganado también en el exterior. Qué maravilla. Realmente esto nos, nos evoca grandes festivales de jazz a nivel mundial, ¿no es sí, cierto? Bolivia sí. está ahí eh, a la par de aquello. Eh, una diferencia sustancial que yo estoy notando es que eh, recuerdo bueno muchos festivales que se resolvían solo en el municipal, digamos, ¿no? Tú tenías sí. una cartelera durante unos días y iban los grupos, etc. Sí. Eh, hoy estoy viendo, hay varios lugares donde se van a presentar, eh, incluso calculo yo en el mismo día de manera simultánea, ¿no? Sí, hasta eh, cuatro presentaciones. Hasta ¿puedo? cuatro presentaciones simultáneas en sí, un día. Sí. Estaba viendo acá, justamente revisando un poco el programa que nos acercaste, eh, uno de los escenarios es el Teatro Doña Albina, sí. que, que esta noche va justamente es noche en va a estrenarse, en sí. el Simón y Patiño, aquí Por en no. la zona de Sopocachi, en La Paz. El Teatro Nuna, de eh, Espacio de Arte, que todavía no, no tiene funciones, empieza el, no, próxima, sí, el, el, el El Teatro Doña Albina es del 7 al 11 y el lunes del 14 al 18. Exactamente. Lo Después que sí te... está Cacique, cacique Siñani que queda en la en Plaza la del estudiante. estudiante. Exactamente. Esto va del 8 al 10 y del 14 al 17. Sí. El Centro Cultural Telonius, que es acá en San Jorge. Las mismas fechas. Las mismas fechas. Las fechas. Eh, eh, Barranco. Sí, es un local, una, una, una iniciativa cultural en Mayasa Este domingo van a tener igual una, una adhesión, un concierto. Buenísimo. Y la Feria Cultural de Mil Colores, el 11 de septiembre. Sí, el, este domingo en la Feria del Prado vamos a tener tres agrupaciones. Víctor Hugo Mercado Band, que Víctor Hugo es un talentosísimo guitarrista paseño que está presentando su nuevo material. Está los Yugra brass eh, Dixieland, que es una banda de de vientistas... No, Big Bang. Eh, sí, las hermanas Yudra son increíbles. Y José Macías Quinteto de Chile. Son las tres agrupaciones que se van a presentar este sábado en el Prado. Así que... ¿Gratuito? Lo, sí, el gratuito? sábado. No el domingo, pero el, el domingo, domingo, en, el la, domingo. En, la, en la Feria del Prado. Correcto, eso es en sí. la mañana generalmente. En la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las hasta 1 la más o menos. Perfecto. Anoche arrancaban justamente, teníamos las imágenes de la presentación de las damas. Ahí está, una vez más lo vemos. Esto fue en el 6 de agosto anoche. Sí, es un, eh, es un proyecto que hemos denominado Mujeres de Canto Florido. Es decir, sí. justamente con lo que estamos viendo este año, que es un año de la despatriarcalización. De Qué bueno. Y entonces ha sido... La respuesta anoche del público. Lleno, llenísimo. Total, todo. Sí, son 11 sí, sí, mujeres, son 5 cantantes de La Paz en Canto, un cuarteto de saxofones que se llaman misquisini y el ensamble del Festi de no todo bajo de la dirección de álvaro montenegro el hecho de los arreglos ah, maestro, pues, sí, ha, ha sido muy lindo porque son temas emblemáticos que han marcado realmente una, una, una señal de lucha de, de, de respeto que, que bueno. como tiene que ser en estos tiempos qué lindo bueno empezaron con el pie derecho esto va a continuar hoy no es cierto hay varias presentaciones si sí, esta veces... noche está en el teatro doña albina los invitamos está lo que hemos hecho este año también también de, tener un espacio para bandas emergentes ya es necesario hay nuevas generaciones hay un departamento de música moderna del conservatorio que año a año nos está mostrando sus resultados, es un montón de, de jóvenes que están trabajando, es la Big Band del, del, alt, de la, del conservatorio se va a presentar esta noche, en el, vamos a inaugurar en el Teatro Doña Albina y Hallen Jazz Band, que es de las bandas más antiguas de, de René Saavedra, con las que vamos a inaugurar, y bueno, ya mañana está Frecuencias Bajas, está Le, que es una cantante china excepcional, que va a, cantar, va a tocar con Ebre Peredo, está Víctor Hugo Mercado Band, el sábado ya está el grupo de Suiza, que es Paicuna con Silencio Cromático, y el domingo Takesi y el grupo de Chile, entonces ya... La agenda se va fortaleciendo y la otra semana el, el Nuna y bueno hasta el 18 vamos a estar Buenísimo. con una gran fiesta de jazz. Correcto, hemos hablado de los escenarios en la Paz, en el Alto Casa Cultural con patrono es, va a ser el escenario, ¿no es cierto? Allí es donde sí, se para va... nosotros el Alto es un, un, un lugar muy especial. Yo te digo el afecto que tenemos por el Alto, por la sabes que por la respuesta y por ese movimiento de jóvenes formados. Yo te digo tengo una, una, te la voy a contar la anécdota. Llegó un grupo de, de suiza con Peter y ellos, bueno, no, no se ubicaban en el espacio, dicen, bueno, me venía acá, compa, pero, ¿qué onda acá, no? Estuvieron ensayando, y empezó el concierto y comenzó la magia, ¿no? Los, los aplausos, la calidez de ese público, y lo que nunca se borró de, de, de, de esa noche, cuando acabaron de tocar, tremenda banda que, ahorita estoy mencionando el nombre, ¿cuántos lo conocerán? Pero él sí es nominado a Grammys, en las, cuando, cuando, cuando viajas, no hay disquera donde esté un disco de Peter Charlie, los jóvenes del alto no han tocado tal tema con nombre y apellido. O sea, o sea ellos se quedaron realmente no, es con, realmente conocen y me dijeron, sabes que este este espacio es perfecto y realmente que gracias por haber, haber hecho este por eso este año tenemos una agenda de lujo en el, en el Alto. El jueves 8 está Radio Cutipa, el 9 está Paikuna de Suiza y la siguiente semana Gustavo Orihuara Cuartet, que es de los grupos más fuertes que tenemos. en Violinista en... Gustavo, ¿no? Sí, sí. Y United, el grupo de Estados Unidos, el carteto. Entonces, en el alto y el ingreso es libre en el alto. En Cochabamba también es libre. igual. Cochabamba, ¿Dónde están en Cochabamba? En el Teatro de la Zamudio. Hemos empezado lunes hasta el jueves. Ya. Igual, bueno, en Cochabamba está... Una respuesta muy fuerte. En bueno, Santa Cruz creo que es el auditorio del CBA, ¿no? El CBA. Este, este domingo, este, este viernes estamos inaugurando, es con Ricardo Hertz. es un violinista brasileño, pero excepcional, y él tiene unas obras, unos proyectos de, de música sinfónica. Ahí, si uno entra... Al YouTube a ver Ricardo Gers y la Camerata Romeo de la cubana, de la maestra Romeo. Sí. Ha hecho un concierto en La Habana, pero increíble. Y, y, ese, y ese concierto lo estamos replicando en Santa Cruz con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de Boris Vázquez. Así que el 9 y el 10 en Santa Cruz van a estar. Y el 11 ya llega el grupo suizo. Carlos Fischer está en los Santa Cruz. Hemos dicho que si hay, si hay un festival en Santa Cruz que esté, que esté en los músicos cruceños y... ¿Qué más que Carlos Fischer para, para resaltar? Y el último día está el grupo de Francia, el 14, con el grupo de Estados Unidos. Así que la agenda de Cochabamba, de Santa Cruz perdón, también está, está fuerte. ¿no? Buenísimo, Walter. Bueno, es, es una maravilla realmente. La, el jazz sí. Es, sí. tiene esta magia. Sí. Eh, pues. Los amantes del jazz, los amantes de la buena música están de plácemes. Sí, sí, no. Hay que aprovechar. Eh, esto se va a reeditar el año que viene. ¿no es sí, cierto? yo creo o sea, que eso ya sí. tiene vida propia y va a seguir caminando. ¿no? Y además, yo creo que ese, yo creo que ese, ese concepto de, de sentirlo como música de élite se ha superado. Porque si revisas desde su historia, desde sus inicios, para nada, pues élites. No ha sido eh, reivindicación de derechos. Hay que ver la raíz del de pues, jazz. Claro, claro, ¿no? ¿no? Y además, eh, si hay un género que, que Naciones Unidas la ha dedicado un día internacional, es al jazz. Por todos los valores que siembra, ¿no? Es, eh, inclusión social, igualdad de género, inclusión de sectores más... Son muchos valores que realmente justifican que no solamente un género musical, es una, una filosofía de vida. Entonces yo creo que va mucho mucho por mucho por más mucho más que lo musical, ¿no? buenísimo, bien eh, Walter te agradezco como siempre, te felicito porque estés ahí al pie del cañón tanto tiempo sí. eh, decía fácil decir 35 veces, sí. pero caramba hay que estar ahí para, para hacer, sí, sí. yo me imagino que tú terminas el festival, cuando termina? ¿el 18? El 18 de septiembre, el 18. pero en octubre o noviembre ya estamos, el 19 eh, ya estás laburando para No, no ya estamos pensando, ya, tenemos que hacerlo con más tiempo, realmente es una debilidad que tenemos porque es un equipo que se junta para atender la oficina, pero necesitamos ya tener un poco más de tiempo el tema de, de apoyos, de poder gestionar necesita mucho más tiempo y ahora tenemos que hacerlo porque realmente son tiempos más, eh, más difíciles no entonces tenemos que, que superar todas las dificultades y hacer una mejor producción ¿no? seguro que sí, igual. Te, te agradezco otra vez, te felicito una vez más y bueno, desearte lo máximo que haya Gracias. mucho público, Muy te esperamos que vos vos eres un apreciador de la música, siempre sí. Sí, sí, así que sí. nada, pues oye, desearles todo lo mejor, que que se llenen las salas, que, sí. que el jazz viva, que lata muy fuerte, Te esperamos, yo te he visto cuando, cuando estabas en el Sanado tenías más tiempo para ir a vernos sí, yo <risa> recuerdo <risa> mi concierto de Charango, estabas ahí, ah, ¿es verdad? claro, ¿verdad? en estuviste presente, ¿sí? queremos verte, sí. porque realmente es una agenda y, y un aprecio y un cariño, toda la amistad de, bueno de tantos años. Seguro tío. que sí, Walter, querido. Un, un abrazo grande para ti, y por supuesto, a los que vienen de afuera, nuestra más cordial bienvenida, están en su casa, van a sentir aquí el rigor del público paseño, alteño, cruceño y cochabambino. Es gente muy, muy aplaudidora, gente sí, muy sí. cálida, así que la van a pasar muy bien. Eh, estaremos todos los días anunciando los las Gracias. presentaciones. Ojalá algún rato alguno de los músicos se anime a sí. madrugar, porque es, es lo grave. Nosotros, horario, los músicos, vivimos de noche. El horario ¿no? es complicado, sí, sí, sí. pero bueno, igual, si algún rato alguien... No, Igual todo el material lo estamos compartiendo, estamos, yo creo que es un espacio que es importante que, que nos sigan los medios, ¿no? Es la forma de que la ciudadanía se, se entere de lo que está pasando. Seguro, y, y mejoren las condiciones, ¿no? mejor sí, el sí, gusto sí. musical, mejoren las oportunidades sí. y aparezcan nuevos talentos. Que yo no, y además, que ya, no en la medida que construyamos estética, que alimentemos el alma de la gente, ya los valores éticos, eso ya viene por añadidura. Yo Cierto. te digo, tenemos que, no es decir, sabes qué, es 100 cámaras de seguridad, es alimentas el alma de la gente, y todo es seguro, todo, es, todo se desarrolla, sabes que hay un espíritu de paz, de respeto, de, de, de, de calidad de vida. En vez de 100 cámaras de seguridad, uh -huh. 100 instrumentos musicales. Sabes qué han hecho en Colombia, en Medellín, uh -huh. cuando era el momento de las bombas, de, de los secuestros, han apostado 5% cultura, y de supuesta cultura y había proyectos como un violín por un fusil, la mejor biblioteca en el barrio más, más, más peligroso. Ah, ahorita es ejemplo de calidad de vida, en Medellín. ¿Y qué han hecho con cultura? No es con cámaras ni con policía. ¿Verdad? Que... <risa> esa, esa es la receta. Para pensarlo, totalmente. ¿Tenemos alguna agrupación, algún video que podamos eh, justamente presentar ahora mismo para irnos al corte? Son eh, segundos los que nos separan de las 10 de la mañana. Tenemos 13 grados centígrados. A ver alguna. ¿Sí? Ah, lo de anoche, lo de anoche. Tiene sí, sí, sonido, ¿no? Sí, sí, está bueno. No. Esto fue anoche, fresquito, fresquito. Esta bellísima eh, presentación anoche en el 6 de agosto No se olviden, esta noche en el Teatro eh, Patiño Doña Albina, Teatro de ella, de Simón y Patiño Del Centro, ¿sí? del centro Cultural ¿sí? Simón y Patiño Allí los esperan, sí va a estar espectacular, no se lo pierdan Dale, venimos a seguir